Las variedades de la lengua, como ya sabemos, pueden venir influenciadas por factores sociales, culturales o de la situación comunicativa. En este caso, vamos a abordar las variaciones que se producen en la lengua debido a la extensión por diferentes territorios y el contacto con otras lenguas preexistentes o coetáneas. ¡Comenzamos! Para arrancar, comenzaremos aclarando algunos conceptos que nos permitan situarnos. En primer lugar, nos centramos en la propia lengua. Aunque desde un punto de vista histórico todas las lenguas derivan de las anteriores, para poder definir este concepto, además de la existencia de una comunidad de hablantes, recurriremos a varias condiciones que tienen que cumplirse. Diferenciación clara respecto a otras lenguas la existencia de una norma lingüística que permita el entendimiento entre todos los hablantes de una forma homogénea. Producción literaria escrita en dicha lengua. Estas cuatro características al completo solo las alcanza en su conjunto aquello que denominamos como lengua. Un dialecto, por su parte, es una variedad de una lengua en determinado territorio y presenta en menor medida las características anteriores, es decir, no está diferenciada, sino subordinada a otra lengua de rango superior, no existe una norma única que homogeneice todos los rasgos y la producción literaria escrita es escasa o inexistente. Las hablas regionales o locales tienen un ámbito geográfico y de diferenciación aún menor. Como contexto para hablar de las variedades de diatópicas del español, vamos a centrarnos en el caso de España. ...contamos en todo el territorio nacional con una lengua que nos une... ...y que todos tenemos el derecho y el deber de conocer y utilizar... ...el español. No obstante, en algunas comunidades autónomas... ...además existe alguna lengua adicional de uso generalizado... ...y que está recogida en sus estatutos de autonomía... ...y a las que llamamos lenguas cooficiales. Tal es el caso del gallego en Galicia... ...también lengua romance, es decir, que proviene del latín... ...y que tiene influencia de las lenguas en contacto... ...como el portugués o algunos dialectos históricos... ...de las zonas de Asturias y Castilla y León. El euskera en el País Vasco y parte de Navarra... ...aunque su influencia se extiende también a territorios... ...de parte del sur de Francia... ...es una lengua de origen desconocido... ...y sin relación con el latín. En Cataluña tiene este estatus el catalán... ...de uso extendido por toda la región... ...y el aranés... ...localizado en el Valle de Arán, en Lérida. El catalán también tiene carácter cooficial en las Islas Baleares. Ambas lenguas tienen influencias de su contacto con el francés. En la comunidad valenciana se reconoce como lengua propia el valenciano... ...idioma diferenciado del catalán a pesar de su cercanía... ...pero que cumple con las normas que antes desglosamos... ...para ser considerada como una lengua. Al centrarnos en el caso de las variedades del español en España hablaremos en primer lugar de las variedades del castellano septentrionales. Se trata de aquellas que ocupan la mitad norte peninsular y que se extienden desde la vertiente cantábrica hasta Castilla-La Mancha. Es importante dejar claro, para no tener que recalcarlo en cada momento, que tanto en este caso como en los que comentaremos más adelante, los rasgos no se dan de una manera uniforme al tratarse de una amplia región geográfica que, además, en cada uno de sus márgenes, está en contacto con otras variedades. Generalmente, podemos encontrar algunos rasgos distintivos como la diferenciación de los sonidos C y Z y S. Esto se completa con una S silbadora fuerte. Más marcado en algunas zonas, el laísmo y el leísmo. Un creciente yeísmo, aunque en algunas zonas sí que se distinguen entre la L y la Y. Con la D final de las palabras se da tanto la pronunciación interdental a modo de z, como por ejemplo en verdad, en la zona central, como su pérdida, como capacidad, en la zona norte. Pérdida de la D intervocálica en los participios acabados en ado, como en llegado. Esta variedad septentrional del castellano se completa con los llamados dialectos históricos. En primer lugar, Destacamos el asturleonés, que se extiende en la parte norte en contacto con Galicia, Portugal y el norte de Castilla. Destacan por su vigencia e intento de normalización las hablas asturianas o bables, con algunos rasgos distintivos como el cierre de la vocal O en U al final de las palabras, los plurales femeninos en ES, la conservación de diptongos latinos o los diminutivos en IN, además, por supuesto, de la utilización de un léxico propio. En la parte noreste encontramos las hablas o fablas aragonesas. Algunos de sus rasgos son la utilización de los pronombres personales tónicos tras preposición, la preponderancia del sufijo diminutivo ico o el mantenimiento de la f inicial que el castellano convirtió en h. Pasamos ahora a las variedades meridionales que se dan fundamentalmente en Extremadura, Andalucía, Murcia y Canarias. Aún con dificultad podemos establecer como rasgos comunes la relajación o pérdida de la S al final de sílaba o palabra, el rotacismo entre las consonantes L y R al final de sílaba o palabra, la pérdida de la D intervocálica, como por ejemplo en partido por partido, o antes de R, como por ejemplo piedra por piedra, yeísmo, es decir, no se hace distinción entre los sonidos EY e Y, y el rago menos uniforme sería ...que dependiendo de la zona se produce tanto el seseo... ...como el ceceo o la discriminación entre ambos sonidos. En las variedades meridionales podemos encontrar las hablas de transición... ...como el extremeño o el murciano. Se denominan así al tener notables influencias de las variedades septentrionales. ...este hecho incluso provoca notables diferencias en dichas regiones... ...en las zonas más cercanas al norte o al sur. En el caso de Andalucía estableceremos las hablas andaluzas debido a la variedad en función de la zona. Tiene la particularidad de ser un dialecto del castellano en lugar de provenir directamente del latín, aunque en el siglo XVI se establece una norma sevillana diferenciada de la toledana que se extenderá posteriormente tanto a Canarias como a América. Además de los rasgos comentados anteriormente, podemos destacar la diferenciación etimológica en los pronombres le, la o lo, la utilización de ustedes por vosotros, sin variación en la conjugación verbal, las aspiraciones de la G y la J iniciales y la amplia representación en el léxico de la influencia árabe. En el caso del canario, es también una variedad meridional del castellano similar al andaluz y a las variedades americanas, a las que incluso asemeja más su pronunciación. Aquí está aún más extendido que en el andaluz el uso de ustedes y en el léxico se nota la influencia americana, portuguesa y del guanche originario de las islas. Y esto es todo. Ya tenemos un mapa general para tener una idea de las variedades que presenta el castellano de las lenguas con las que convive en el caso de España. ¡Hasta la próxima!